Si usted quiere, termine sí, sí, sí. la sí, sí, mierda sí, es, Que lo vamos a terminar. Que sí, bueno, es el... el... no. de La vaina esta hoy. Tienen a unos pollos en el... zozobra, tomo joder. No, no, espérese, espérese. Esta vaina se va a acabar aquí hoy. Nosotros somos los dueños de toda la casa. aquí me conocen. Tranquilo, no me sacan esta gente, y nos vamos a matar a todos aquí. No, no, no, no, no. Vamos, lo lo ¿Qué vaina es? Aquí todos somos hombres, todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no habitas? No, ¿no? ¿Por qué no, la, no, como, ¿no? Vamos a ir un poco para afuera, Vamos a hacer un poco lo que nosotros Vamos a ir un poco para vamos a hacerlo afuera, vamos. vamos a ir afuera, vamos, saliendo, saliendo. Aquí se va todo el mundo, y aquí, ahora se va todo el mundo. Para abajo, me sigue. vamos. De aquí ah, juego, oh. aquí oh, se hey, va todo el mundo, tranquilo, aquí se va todo el mundo, de aquí. tranquilo, tranquilo, porque eso no cuesta 300 pesos, que se pierda. O Entonces sea, termina esta vaina o nos vamos Tocuse, t… tic. Tic. de mala manera. Tocuse Tocuse tic. Tic. Falta de respeto. Miren uh, ustedes vamos vamos saliendo vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Más no espera, más y más. así! y más. Más y más. Más y más. y más. y más. y más. y más. y más. y más. y más. ¡Está y más. no, y más. sacar. Más. Más. Más. vamos, Más. Más. Más. Más. Más. vamos Más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. fuera, Más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. Más. vamos Más. Más. Más. El dueño no está aquí, yo soy ni un niñero, Tendría que pagar la obra. Porque, como también dice, el codominio, hay un codominio que debe pararse. ¿Por qué? En virtud que hay un acuerdo, y eso está aprobado en el tribunal. En lo sí. importante es que usted pague la construcción en virtud de eso. Pero es que nosotros no tenemos una orden judicial para parar la obra. Pero hay un tribunal apoderado. Pues dejemos, claro. la orden? No hay, no hay una orden de detener la OCA, hay una... Oye, bueno, buen, mira, día, buen día, ¿cómo ¿Todo bien? ¿Y usted cómo no, no, no, se siente? Bien, bien gracias. ¿cómo es que bueno. está el señor pastor? Él no está ahora. Ah, pues mire, oiga ¿Cómo bien. José Vélez. Vélez. Oiga bien. Estamos aquí institucionalmente como junta de vecinos, ingeniero. Sí. Para solicitarle de manera formal la detención de todos los trabajos de la OCA. De la, de la Tuvimos la condescendencia de permitirle construir en el primer y el segundo nivel, porque era el tercero que estaba en Libby, y nos han engañado y se han burlado de nosotros, usted y el ingeniero y el dueño de la casa. Entonces, oiga bien, nosotros le, le notificamos por acto de agua el 28 de octubre que no se atuvieran de construir allá arriba, en el tercer nivel, porque es un asunto que está en línea y hay que esperar que se decida y entonces por encima de nosotros en la cara de nosotros viene y nos engaña que van a hacer verjas, que van a pasar madera para, para la verja y es para construir este hasta hasta edificio estamos solicitándole formalmente con mucho respeto ingeniero que detenga eso deténgalo ahora deténgalo ahora para que no evitemos un problema Aquí hay hombres en la organización. Y ustedes no pueden pretender, no pueden actuar así, ingenieros. No pueden actuar así tratando de pisotear a todo el mundo y la dignidad de, de la organización. Cuando ya esto está en la justicia, usted lo sabe. Y no se ha conocido porque ellos han, han, han, han recusado a dos veces o últimas veces el Entonces vamos a poner la cosa clara. Ya desde hoy, entonces, desde ahora. Estamos solicitando. Que no construya ni un, ni un bloque. Ni arriba, ni en el medio, ni en el primer piso. ¿Está claro? Está claro. Otra cosa. Primero. Y evitemos los <coughs> problemas. Oiga, ya está tomando un, un, giro, no, un giro. Nosotros que no, es. no, no estamos, estamos haciendo, simplemente estamos haciendo el antepecho para poder dar terminación. Pues no vaya, parte. no hay antepecho, nada, ni hay nada. Nada. Nada. Pero es una decisión que tiene que tomar a un juez. Pues tienen que esperar, ustedes. Que... Pues el juez que lo va a tomar. pero no. Pero, que no, es un pero mientras tanto, no se va a construir arriba nada. Por Porque encima no... del cadáver, nosotros. Ustedes van a construir. Porque que ¿vale? nosotros no vamos bueno. a construir. Va a tener que matarnos a todos. No, no es que ni ahí queremos ya trabajar. Ya hay en ningún lado. En ningún que lado. Que no, detenir, van puede, puede, ningún detenir, no van a trabajar puede, en puede, ningún puede, lado. No, que que El permiso. Pues aunque tenga el permiso, el permiso no sirve. No vale. Me pongo este permiso, ojo. Y está allá. Búscame el plano porque el plan no tiene todo al ser. No, no, es que no, usted no, en la justicia, todo es eso está, está, no, eso está, está discutiendo está por un premiso mañado que consiguieron. Entonces, tiene que parar? Es que todo que lo que se detiene viene con una orden. Usted sabe que sí. Adiós, ve algo ahí. El acto de aguacil, ¿no lo no, ven no. no, no. Viene tibunal, con una si orden. Si es un tribunal, de... tiene que parar que el tribunal le falle. Es que no tenemos ninguna... Es una cosa de lógica. Óigame, comentar. No tenemos... 056, nosotros no tenemos ninguna orden de detención. A nivel judicial, uh -huh. 00. Léale el sí. 59 131. Vélez, eh, permiso. Seis. Ok. Lea usted, si quiere hágalo en voz alta, lo que dice ese segundo párrafo. No, yo no, Tanto usted, tanto usted, uh -huh. como el señor Enrique, uh -huh. sus abogados y la señora Matilde tienen conocimiento de eso desde el 5 de octubre. Entonces léase ese segundo párrafo específicamente para que usted vea, porque quizá usted no tenga el conocimiento, tenga. Ahí. Eso sí. Nosotros estamos aquí no en intervención, sino en prevención. Hay un hay un hay un juez, hay de la y está bueno que nos pase porque nosotros somos un montón descendientes. Debíamos haber pues, él, él, no permitido trabajar ni en segundo ni en nivel ningún, ningún lado. José Heriberto Santos González. Presidente de la Junta de Vecinos Dorado. Lo leyó, venga. Lean. El segundo paso. Oh, pero es pues, oh, piso no, como oh, viene nuestra cara y burlándose de nosotros. Estaba aquí ahora mismo el sueño. Y su vida. no lo aquí. Él sabía que veníamos para acá.